Hola a todos. Hoy estoy aquí para compartir algunas noticias emocionantes sobre BTS. Han recibido otra certificación de doble platino. El 25, la Asociación de Discos de Japón publicó la lista de obras certificadas en su sitio web oficial, y BTS recibió una certificación de doble platino por su canción, Un Poema para Cosas Pequeñas. A pesar de haber sido lanzada en 2019, la canción sigue recibiendo amor de los fanáticos en todo el archipiélago. Esta certificación de doble platino marca la cuarta para BTS. Anteriormente lograron este hito con Dainemalt, Permission to Dance y Y batter Especialmente, Dainemalt incluso recibió una certificación de diamante. También tenemos noticias sobre las actividades en solitario de Shuge. Lanzó su primer álbum en solitario, D-Day, el 21 y está programado para aparecer en el popular programa de entrevistas estadounidense, Jimmy Fayon Show, DNBC, el 1 del próximo mes. La gira mundial de Shuge, Shuge August Day, Day Tour, también está a punto de comenzar. A partir del 26 en los Estados Unidos, el Tour visitará Indonesia, Japón, Tailandia, Singapur y Seúl. Sigan apoyando a BTS y sus increíbles logros.